Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy les voy a enseñar cómo usted puede ver los estados de WhatsApp sin que nadie se dé cuenta de que usted está viendo sus estados. Resulta que a veces usted tiene a alguien que a usted no le gustaría que esa persona vea que usted lo está viendo, entonces usted quiere esconder esa notificación. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un estado que acabo de publicar para que usted vea cómo se visualiza los estados de WhatsApp. Entonces, simplemente yo hice un estado de prueba, yo le voy a dar un swipe para arriba y veo que siete personas han visto mi estado de WhatsApp, en este caso yo puse un número de prueba pero puede haber puesto una foto, un video lo que sea, si usted no quiere estar en esa lista de estado de WhatsApp, simplemente usted tiene que hacer lo siguiente nos vamos a ir a, a los tres punticos a ajustes, luego le voy a dar a donde dice cuenta, luego me voy a privacidad y luego entonces, aquí donde dice confirmaciones de lectura, dice, si desactivas las confirmaciones de lectura, no podrás enviarlas ni recibirlas. Las confirmaciones de lectura se enviarán siempre en los, chats de, en los chats de grupo. Eso lo que significa es que si yo desactivo esto, yo no voy a poder ver cuando alguien vea mis estados y nadie tampoco va a poder darse cuenta cuando yo vea sus estados. O sea que funciona para las dos vías. Le voy a dar a desactivar. Entonces, ahora vuelvo a WhatsApp y yo puedo ver el estado de cualquier persona. Vamos a tomar esta persona que ha publicado un estado reciente y lo estoy viendo. Simplemente está un poco lento el internet, pero no importa. Ok, entonces también funciona. Le voy a dar a estado para que ustedes vean. Yo acabo de publicar un estado nuevo. Yo puse feliz navidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera ver las personas que han visto mi estado siempre me va a salir un cero, y ustedes se fijan en esa cosita que tiene como una rayita tachada, significa que siempre va a estar un cero, ¿por qué? Porque yo desactivé la notificación, entonces nadie verá cuando yo vea sus estados, pero tampoco yo sabré quién ve mis estados. Bueno señores, ojalá les sirva de mucha ayuda, no olviden suscribirse, y feliz navidad que estamos a finales del 2019.